Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo a esta hora, el Tardinal de Conce, hoy día jueves 25 de febrero. Estamos eh, sintonizados con todos ustedes para poder entregarles eh, un programa de conversación, un programa de resumen también de noticias a esta hora en el Tardinal de Conce. Hoy día saludamos a todos los Néstor que están de Onomástico y... Eh, un cariñoso saludo a todos ustedes, ¿ah? que hoy día están eh, en su día. Eh, les saludamos muy afectuosamente. Hoy día estamos con un gran invitado, él es Bernardo Javal Quinto, eh, exgerente de Aerolínea, que según algunos titulares, mi querido Bernardo, eh, decían ahí el año pasado, ¿Quiere ser presidente? ¿Cómo está mi querido Bernardo? Un gusto. Hola, hola, ¿cómo estás? Así es. Mira, bueno, ese, ese título lo tomaron porque yo me hice cargo de una empresa que está quebrada y traté de rescatarla para poder pagarle a los trabajadores. Entonces, eh, realmente no, no era dueño de ninguna aerolínea, solamente entré en un, en un trabajo que se llama Crisis Management, para salvatar a una empresa. Buenísimo, Oye, pero qué buen trabajo pensando justamente en todo lo que está sucediendo en nuestro país. Quizás hay personas, mi querido, que no lo conocen, lo van a conocer aquí en, en nuestro canal, tanto por Somos con CTV como también como Info SPP, la red más grande de San Pedro de la Paz, que llega a muchos, muchos eh, streaming videntes, se dice hoy día, ¿eh? personas que consumen este tipo de de, eh, digamos, plataformas virtuales. Eh, para los que no lo conocen, no lo conoce, mi querido Bernardo, ¿usted de dónde es, eh, cuál es, digamos, su enfoque también y de dónde emerge su candidatura en realidad? Bueno, soy, yo diría, un, un chileno patiperro que nació por equivocación en los Estados Unidos, pero toda mi familia son, son chilenos y eh, la, la, el este, este tema de, de ir a la candidatura nace básicamente por ver tanta injusticia que ocurre en el país y que al final absolutamente nadie hace absolutamente nada. Y estudié en Estados Unidos Economía, después entré a trabajar en el Banco Mundial, que el Banco Mundial es una institución que saca a los países del subdesarrollo al desarrollo eh, aprendí mucho, digamos, en, en lo que es la materia de cómo salir de, de, de, la, de, lo, de lo que es eh, no tener recursos y tener un país con recursos y hacer las cosas como corresponden. Y después eh, trabajé también con el Premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus, que es, fue como un mentor para mí, que, que sacó a 100 millones de personas de la pobreza. Y siempre he llevado, digamos, el tema eh, social dentro de mí pero, pero en los últimos años aquí en Chile ya como que se ha, ha sobrepasado el modelo de la Universidad de Chicago de la maximización de las utilidades, mínima inversión y reducción de costos, y eso causa un, un gran dolor social sí. a, a todo el país, y eso es lo que tenemos que cambiar. No es el modelo económico lo que, está, lo que reclaman muchas autoridades, y candidatos a la presidencia y quieren hacer reformas tributarias. Eso no es, el, no es el tema. El tema es cómo nosotros humanizamos el modelo de negocios que tenemos o la economía humaniza, porque el centro, el eje central de una economía tiene que ser el ser humano, porque si, sin los seres humanos, si no les pagamos bien, si no les damos tranquilidad para que sean productivos, es imposible de que un país surja. Entonces, eso no ocurre acá. Aquí hay una concentración de poder tan grande que al final se llevan todo el dinero y el 0,1% se lleva una cantidad mucho más grande. Entonces, eso no es, no es normal. Y, y eso es lo que me invita a mí a decir, no, yo no voy a aceptar esto porque yo lo puedo hacer, yo puedo cambiar estas cosas. Entonces, mucha gente, eh, obviamente, porque estamos en un país que te obliga a hacer las cosas con, con los que está establecido y eso eh, cuesta cambiar un poco entonces, claro, yo soy en estos minutos un dolor de cabeza para los políticos, para los parlamentarios para las autoridades para la izquierda, para la derecha para, para todas partes, pero nosotros estamos justamente tratando de unificar todo eso y como voy como candidato independiente no tengo que estar peleando con absolutamente nadie y simplemente preocuparme de juntar las firmas para que pueda eh, declarar mi eh, candidatura ya definitivamente, y en eso estamos en este minuto. Eso justamente, mi querido Bernardo, les le iba a preguntar, eh, típico, ¿de qué partido viene?, ¿Cuáles son, ¿cuál es su, digamos, eh, residencia política?, pero ya usted me lo acaba de indicar, o sea, hay que juntar las firmas justamente para poder eh, estar en la papeleta eh, de el, los candidatos a, a la presidencia. Eh, le soy bien sincero, de repente cuando uno empieza a ver dentro del espectro político, y qué bueno que hayan figuras eh, en su caso, que eh, escuchaba por ahí también algunos candidatos eh, a, la, a, a la convención constituyente que son del mundo privado y que dicen, yo en el mundo privado me fue bien, hice riqueza, etcétera, pero ahora le quiero retribuir a mi país aquello que, que, que aprendí entonces, en ese sentido mi querido, eh, ¿cuál sería su eh, diferenciación? ¿cuál sería? porque, mire y, y, y, y le soy aún más sincero, de repente dice, Sebastián Piñera ex empresario, actual presidente eh, ¿qué distinto tiene usted de, de aquello, eh, respecto al, al, y cuál es su, digamos, mirada al, al actual presidente? Bueno, mire, yo, yo soy una persona igual que usted, o sea, yo no tengo ninguna mansión no tengo, eh, suponte, auto lujoso, no, no viajo a Miami todos los días o los fines de semana. Eh, soy igual que todos ustedes que están escuchando, una persona normal, que, que soy académico, hace clases en una universidad eh, y, y que suponte eh, recibe un salario, digamos que no es eh, un, una cosa que tú dices eh, que es lo mismo que gana un parlamentario, Okay, que yo encuentro que eso es exacerbado lo que ganan ellos, porque suponte cuando hablan de, de que se bajen los sueldos, nadie lo quiere bajar, y cuando dicen que suben los salarios mínimos, le suben 5 mil pesos, que, que es una vergüenza, es como eh, eh, reírse nosotros. Entonces la diferencia es de que yo, yo no vivo de la política, yo, yo vivo de, igual que todas las personas ustedes, estoy preocupado que tengo que pagar mis cuentas, tengo que pagar la luz, tengo que pagar, suponte, todas las cosas que que todos nosotros estamos acostumbrados y estamos siempre preocupados de que no sabemos si el día de mañana vamos a tener trabajo, porque aquí en Chile supongo que te despiden de un día para otro, imagínate hoy la cifra que está dando el gobierno que dice que, que tenemos un 12% de desempleo, eso yo no le creo absolutamente nada, yo creo que está desempleado más del 60% de Chile entre... Lo, la, las personas formales y las informales entonces, es un chiste que digan que estamos sumamente bien y el canciller encima le dice a las Naciones Unidas, Chile ha regresado a la normalidad eso, no, no mm -hmm. se la cumplo pero con nada, entonces las cosas hay que decirlas eh, con la verdad, y la verdad siempre duele y cuando la verdad duele a uno lo van a atacar, y obviamente eso es lo que hacen atacarlo, porque justamente nosotros nos estamos concentrando en varios temas que duelen aquí en Chile. Supongo que estamos, queremos crear el Ministerio del Mar y eso, imagínate tú lo que significa para el Estado, porque es quitarle, ¿no es cierto?, a la, a la, a la ley de pesca que se hizo, que favorecía a los grandes empresarios y ayudar a los, a los pescadores artesanales a los buzos a toda la gente que vive del mar es una cosa tremenda es un es, es un mundo gigantesco que está desprotegido no no tienen no tienen eh, eh, cobertura de salud no tienen no tienen pensiones no tienen contratos no tienen absolutamente nada son invisibles para el gobierno se muere una se muere una persona diaria un buzo diario y nadie o sea, no sabe ni siquiera en las noticias entonces, nosotros estamos trabajando con el Sindicato de Usos Nacionales y con los pescadores artesanales justamente para que nos ayuden a generar este Ministerio del Mar. Y eso es un tema importante. La otra. Qué, qué, la qué, otra, qué, qué pues, es distinto, ¿eh? qué interesante esa idea, eh, mi querido Bernardo. Porque, a ver, por, por un lado, entiendo yo que eh, aquellos que quieren, entre comillas, más Estado. Responden a una lógica también política determinada, que es, está catalogada como, como la izquierda, así haciendo una, una digamos categorización súper general. Pero eh, por otro lado, veo que también su idea de eh, del modelo económico es más de derecha o centro derecha. ¿Cómo podemos entender eso también, mi querido Bernardo? Mira, eh, aquí en Chile la, las personas... Bueno, la, la, en Chile no hay, no hay economistas. Hay que partir de eso. son todos ingenieros comerciales. Entonces, cuando tú hablas con un economista, los economistas hablamos... O somos liberales o somos conservadores, o mixtos. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, mi posición, como me enseñaron en el Banco Mundial, nosotros teníamos que... Eh, Ir a países que estaban completamente subdesarrollados, no tenían capitales de mercado donde sacar dinero, capital de riesgo para poder invertir y prestarle dinero a las pymes. Teníamos que formar todas esas cosas para que los países pudiesen crecer. Y Chile tenía una economía cerrada y el Banco Mundial vino a Chile a, a convertir a Chile en una, una economía abierta y mixta, porque mezclaba las políticas monetarias y las fiscales. Entonces... Uh -huh. no, lo que la gente puede verme a lo mejor como más de derecha, no lo soy, porque yo, y más, y más que eso, o sea, el 80% de los chilenos en el referéndum fue súper claro, no quieren ver más políticos. Mm. No quieren ver más políticos en, en ningún cargo, en, ni en las constituyentes, pero igual los políticos siguen con los empresarios, apoyando todo esto y financiándolo, porque suponte si yo fuese, suponte con un pensamiento derecho, estarían todos los empresarios apoyándome, suponte para sacar mi campaña adelante pero eso no es el fin el fin uh -huh. nuestro es justamente pensar en las personas que sean el eje central, para que podamos vivir, la vida es muy corta, entonces uno tiene que decir oye, por lo menos si es tan corta, disfrutémosla ¿Por qué otros países pueden disfrutarla y nosotros no? Al final y al cabo, eh, todos somos iguales, si nos vamos a morir, todos, unos antes y otros después. Entonces, hagamos las cosas bien, dejemos un legado bueno para las generaciones que vienen, porque el país, el tema ambiental, pésimo, uh -huh. suponte lo que hemos hecho, las zonas de desastre, de, de, de, digamos, donde hay grandes... Hace pocos días, suponte, eh, hay, hay temas ambientales que son gravísimos en, en el país. Entonces, eh, ¿cómo no ayudar si tú puedes traer inversionistas del extranjero para que, por favor, ay, nos ayuden? Porque nosotros en 30 años no hemos sido capaces. O sea, si Singapur partió mucho después que nosotros en ser un país, una economía abierta, ¿por qué ellos tienen las mejores aerolíneas, tienen los mejores sistemas financieros, tienen lo, los mejores puertos, porque ellos pudieron y nosotros no hemos podido y seguimos pegados, digamos, en lo mismo. O sea, aquí hay un tema que, que es súper claro, o sea, la concentración del poder está en pocas manos y, y los parlamentarios, desde mi punto de vista, son los, los peores terroristas, que no dejan que el país crezca, porque si ellos tuvieran la voluntad si Chile fuera un país desarrollado, hace rato con la riqueza que tiene el país seríamos un país súper desarrollado, y no lo dejan hacer. Entonces, si tú me también de qué postura soy, yo creo que nosotros estamos invitando a todas las personas que las cúpulas políticas y económicas no los dejan participar, estén con nosotros para que podamos apoyar a todos los independientes que quieren cambio en el país y que podamos de una manera u otra tener una mejor calidad de vida, que es lo que debería hacer el Estado, el Estado de proteger, empoderar y enriquecer la calidad de vida de las personas. Y eso no ocurre. Entonces, eso qué buena, porque... que, y me acordé, mi querido Bernardo, de un libro que leí hace poco, que es ¿Por qué fracasan los países? justamente un libro que está hecho por economistas, con datos históricos, y que a mí, a mí parecer es un gran libro, porque nos da el contexto histórico de cómo las naciones fueron creando su economía y cómo fracasaron algunas en, su, en ese emprendimiento y cómo hoy día, usted mencionó el, el ejemplo de Singapur, y cómo hoy día hay naciones que son tan pequeñas geográficamente, pero son tan fuertes económicamente. Y hay algo que la, el, el libro, a mi parecer y a mi juicio es la tesis del libro, es que justamente esto se debe a por qué naciones o, o países son, digamos, ricos o producen una riqueza constante y que, entre comillas, alcanza para todo es porque tienen, tienen instituciones fuertes. Aquí en nuestro país, lamentablemente eh, los delitos económicos, por ejemplo y eso a la luz pública y, y, y es el sentir también que se hizo ver en las calles en octubre del 2019, más allá de la violencia que todos la condenamos y el terrorismo que se vive eh, si sí, la gente está, estamos cansados de que al que lo encuentran ahí, eh, no sé, en, en, en delitos económicos, se le castiga con clases de ética, pero a la señora de la esquina que tiene su negocio la partean y tiene que ir al juzgado policía local. y o, no. Entonces, de ese punto de vista, mi querido, ¿cuál es su proyecto de Estado o de país para justamente quizás eh, crear esta, este contexto económico que usted acaba de decir, que es la función del Estado, que es justamente darle todo, me imagino yo ahí, las facilidades, entre comillas, la herramienta para que la gente desarrolle su proyecto de vida. Sí, es, eso es un tema extremadamente importante y muy buena tu pregunta, porque lo que pasa es que, imagínate tú que suponte, yo estaba conversando hace pocos días con una doctora que se licenció en, en Europa y ella está haciendo su tesis en la educación chilena y dice que es, es tan mal gastado el dinero público en la educación que con todo el dinero que se... Que, que, ex, que existe en el presupuesto para la educación en Chile, podríamos todos los chilenos ir a estudiar a, a Harvard. O sea, así de mal está administrado, digamos, la gestión pública. Y por eso, que para poder hacer todas las cosas que nosotros queremos hacer, es inyectar. Hoy tenemos un antes y un post pandemia. La, la post pandemia nos enseñó a todos, primero que nada, que tenemos que andar con con la mascarilla y podemos mirarnos a los ojos, entonces inmediatamente vamos a ver quién está mintiendo y quién no está diciendo la verdad, porque a través de los ojos tú puedes saber cuando te saludan así como que no te quieren ver y ya ese ah no esta persona no es confiar, pero la mascarilla nos ha ayudado aquí podemos mirarnos a los ojos y uno puede ver quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo, entonces, pero más allá de eso bueno, y nos enseñó a lavarnos las manos también, que teníamos una muy mala costumbre aquí sí. en Chile, nos sí, lavaban sí. las manos. Y nos no, y hace poco años el, el beso, el beso en la cara y el abrazo, eh, los argentinos. Sí, sí. eh, claro, eso ya está out. Pero lo más importante es de que, suponte, entendimos de que tenemos que, como lo que tú estás diciendo, o sea, suponte el futuro es lo que tú estás haciendo en este minuto. Este, esta televisión, supongo, de live streaming, es lo que va a comandar el futuro, porque nos dimos cuenta de que tenemos que comunicarnos de alguna manera y continuar con los negocios, y justamente tenemos que invertir grandes cantidades de dinero en tecnología, y si nosotros reinvertimos dinero en tecnología en nuestro país, es agregarle valor al país, y si nosotros le agregamos valor al país, obviamente que vamos a mejorar, la gestión del país, porque eso es lo que necesitamos, tecnología para que se hagan las cosas como corresponden, yo mismo sí. postulé en una oportunidad al, al, al, al Instituto Nacional de Estadística presentándole un proyecto que podía proyectar, suponte cuántos hospitales se necesitaban de aquí a 5, a 10, 20 años, hasta 50 años, entonces tú haces las políticas a la medida, y no necesitas un gran aparato digamos, de, solamente necesitas tecnología que te diga dónde tú tienes que poner el dinero, cuántos hospitales vas a necesitar, y así vas haciendo las políticas a la, a la medida, digamos, como un sastre. Y no estamos, suponte, siendo reactivos, ¿no es cierto?, en vez de proactivos, que es lo que lo hacen la mayoría de los países desarrollados. Y tener los datos para tomar las decisiones correctas. Imagínate que las pequeñas y medianas empresas aquí, los bancos que dicen que les van a prestar dinero para que ellos puedan crecer, ¿no es cierto? Y que la meritocracia, eso, la teoría del chorreo que inventaron, supongo, jamás llegó a toda la gente. La, la, el chorreo llegó a un grupo de gente que concentró el poder económico y se quedaron felices y es como un, un emboliche, ya, y, no, y no, no deja competir. Porque cuando tú ves a una pequeña y mediana empresa que está teniendo mucho éxito, Vienen en los empresarios y te aplastan. Y hasta ahí mm. llegaste. ¿OK? Entonces, eso hay que cambiarlo. Con ¿Y ley, ¿Cómo y se cambia, mi querido Bernardo? Esa es la pregunta que me está dando vuelta. ¿Cómo se cambia? Porque yo realmente comparto su idea y, y comparto esa, esa mirada que usted tiene. Obviamente, usted es más profunda que yo, porque es economista. Eh, pero comparto esa sensación que la gente tiene en la calle de decir, wow, yo trabajo. 10 horas diarias, 12 horas, a veces 16 horas porque sumando lo, lo que tengo que transportarme de un lugar, trasladarme, perdón, de un lugar a otro, pero cómo se cambia esto, ¿Cómo, cuál es la manera, cuál es la forma de hacerlo. Bueno, suponte, ese es el ese es nuestro nuestro proyecto, digamos invitar a todas las personas, ¿cierto? que nos ayuden para que podamos suponte registrar mi candidatura. Nosotros tuvimos que crear un partido que se llama el Partido Demócrata. Y ese partido demócrata, tú tienes que firmar con la clave única y con ellos tú puedes ir sumando firmas para que nosotros podamos, suponte, en tres regiones consecutivas, podamos, suponte, registrar mi candidatura como presidente. Una vez que hagamos eso, ya ahí la gente va a tomar las cosas eh, un poquito más en serio, porque, porque en este minuto a mí no me dan pantalla porque soy una, una, una piedra en el zapato para muchas personas. Entonces me llaman gente, oye, si tú me consigues esto en el extranjero, porque yo sí soy conocido en el extranjero, porque trabajé tantos años afuera, que mucha gente en el exterior sí me conoce, tengo contacto con gente que tiene mucho, muchas ganas de venir a invertir dinero a Chile y que el dinero se quede aquí en Chile justamente para mejorar los salarios, los salarios de las personas. Eso es lo que ellos, ellos quieren dejar un legado, como todos nosotros queremos dejar un legado para las generaciones que vienen, ellos también ya están en un proceso evolutivo en que dicen ganamos tanto dinero que queremos, suponte darle a, a países y, y gente que, que uno confía para que ellos inviertan en el medio ambiente, que inviertan, suponte en, en un salario mínimo universal, como lo hace Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelanda que es un mínimo de como de 2.000 dólares en vez de los 400 dólares que estamos recibiendo hoy en día, que apenas viven las personas. Entonces, obviamente con un salario con, tan bajo, y si tú no inviertes en, en, en, el, en las personas, no hay consumo, y si no hay consumo dentro de una economía, ¿cómo crees tú que va a crecer? Nunca va a crecer, porque estamos pegados en la reducción de costos, que es la solución para todo aquí. Poca inversión, hacemos las cosas mediocres. Tú tienes ahí eh, todo, la, todo lo que se llama low cost. Está como uh -huh. de moda aquí, chile. ¿ya? Sí. Pero ese low cost, hoy, el costo social que hace, hoy, una persona que va a un mall no tiene ni siquiera eh, dónde sentarse a almorzar. Tiene que salir a, a, del mall y sentarse eh, el, bajo la lluvia, bajo el frío. Y, y almorzar en, en, afuera del mall y no tienen siquiera una sillita o un, un salón donde sentarse entonces eso no, no es humano mm. y eso es lo que suponte tenemos que solucionar uno es suponte ayudar a las personas que no, que no existen para el gobierno o para el Estado que son las personas que trabajan del mar ese es nuestro primer pilar digamos. que segundo es tenemos que ver los temas que son sumamente importantes y que tienen que ver con la economía humana, que es poner como eje central a, a las personas. Mm. La otra es el tema de la participación, participación ciudadana, porque hay muchos temas que suponte el Parlamento no nos va a dejar, suponte, hacerlo, entonces nosotros lo que queremos hacer es que los ciudadanos tomen las decisiones porque suponte la ley de divorcio, por ejemplo, aquí en Chile se demoró casi 10 años en pasarla. Entonces, ¿qué más fácil? Ahorramos una cantidad de dinero en tener, en vez de tener a los parlamentarios, por 10 años, nos siento, tramitando una ley, que suponte en un plebiscito que nosotros hagamos al año, y tomemos las grandes decisiones que todos los chilenos tienen que, que se pasen en temas valóricos, en temas de justicia, va a ser mucho más barato. Porque nosotros, lo, ya lo dijimos, lo expresamos con el 80%, no mm. queremos más abusos. Mm. La gente joven fue a votar, eso es algo inédito, aquí en la historia, hace muchos años que la gente joven no iba a votar. Sí, fue una, una Entonces, de las votaciones históricas, y, y usted traduce ese 80%, aparte de lo que ya mencionó anteriormente sobre el tema de que la gente ya no quiere más político, eh, eh, también lo lleva al tema de los cambios sociales. Por supuesto, entonces ahí, ahí es, la, es, es, es lo que nosotros entramos, digamos, a, a la participación ciudadana, al tema de los pueblos originarios que tampoco se, ha, se le ha dado una solución. La, la pregunta que tenemos que, que, que cuestionar nosotros si, si los políticos, todos los candidatos que tenemos en este minuto, no se preocuparon en 30 años en hacer todos estos cambios, ¿por qué los van a hacer ahora? O sea, van a ir y van a decirles a todas las personas nuevamente, lo vamos a hacer, están vendiendo su monte de que son personas súper humildes, que llegaron a ser por meritocracia, y, pero la UDI lo apoya, ¿no es cierto? Ya como, como un señor que pertenecía, lo pusieron el, banco, el presidente del Banco del Estado, igual nunca llegó las platas a tiempo, eh, la ayuda ha sido... Muy mal en este periodo de, de la pandemia, los bonos que se han dado, no se han dado bonos. Hay uno, unos bonos soberanos dando vuelta que podríamos haber sacado de ahí para ayudar a las personas y que no estén viviendo esta crisis que están viviendo con ollas comunes en, en, en, en campamentos, poblaciones. Y, y, y suponte dice que, que él conoce la realidad que la gente vive en, en la calle. Eso, eso no es verdad. Esa mm. persona no tiene idea ni cuánto vale el kilo de pan. Entonces eh, eh, es lo que uno tiene que preguntarse. Hay otros otros temas que un ministro que diciendo que nos levantáramos más temprano para pagar la, la tarifa más barata o que compráramos flores para resquedar la economía o, o, que no, o que fuéramos a hacer vía social a los centros de salud. Esas cosas son como indignantes. O sea, son falta una falta de respeto. ¿Cree que somos estúpidos o, ¿o qué? No, mm. yo no, no creo que pero, digamos, no, no, no contribuye nada al, al, al diálogo y, y a buscar soluciones dentro de, lo, de, de la problemática en que estamos me quedé enganchado mi querido Bernardo con el ejemplo que usted daba de la inversión extranjera pero ¿por qué? porque se me vino a la memoria esta, este famoso cierre de la empresa que eh, me imagino que usted conoce ahí su eh, sí. en dónde estaba ubicado y a qué se llegaba y, y, me, y me llama la atención porque claro, eh, nosotros decimos que venga más inversión del extranjero pero al parecer tampoco están las condiciones, no sé si llamarlo culturales, o bien ahí hay, hubo manejo obviamente de, de, de sindicatos, qué sé yo, de organizaciones, eh, digamos que aglomeraban eh, trabajadores dentro de esa empresa, que al final la empresa dijo, ¿saben qué? Mejor cierra esta cosa, porque en definitiva lo que ustedes nos están pidiendo no es viable para nosotros. Así es. Bueno, yo fui la persona que trajo a Marx a Chile. Entonces, a mí me tocó sufrir... Chánf, y, que no lo, decía, lo sabía, por si acaso. <ríe> <ríe> es que me, ellos, como, como a mí me conocen internacionalmente, me dicen, mire, ¿qué es lo que piensa usted que hay que hacer en Chile? Yo le dije, mire, Chile es, está construyendo unos corredores bioceánicos porque tienen que transportar muchos productos desde Asia hacia el, hacia el Atlántico y el canal de Panamá no da más abasto porque se mueran semanas su monte. Y, los puertos aquí en Chile son muy malos y hay que invertir en los puertos, hay que invertir en los corredores vía oceánico. Ah, me, me pareció fabuloso, mi querido Bernardo. Fabuloso. Entonces, el, el tema de, de, de, de Merckx fue que ellos me entrevistaron y yo les dije: Mira, van a haber unos corredores vía acá y van a necesitar los containers. Y ellos trajeron, hicieron una inversión gigantesca. Pero lamentablemente, en esos minutos, no existía. Día, la mentalidad porque yo creo que hay momentos y momentos para hacer las cosas yo en, cuando ellos me dijeron vamos a hacer la inversión yo le dije no, todavía no se dan lo, no, no es favorable porque recién está cambiando el tema sindical en nuestro país mm. entonces la, si nosotros podemos llegar a llevar a que los sindicatos vean que son socios con los, con los dueños de las empresas y los empresarios los tratan también como socios y les pagan bien, entonces no necesitaría sindicato, porque tú le estás pagando bien a las personas. Pero eso no ocurre. ¿Por qué crees tú que suponte en los grandes países no hay estos, suponte, estos paros de los sindicatos? Es porque le pagan bien a las personas. claro ¿Ah, no? Si aquí le pagaran bien a las personas, no habría paro, ¿no es cierto? Pero, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando entra esta mentalidad de los administradores, porque suponte, si, si, si la gente de Merckx, ellos sí. hubiesen administrado la empresa, te aseguro que le hubiesen pagado buenos salarios a las personas. Pero cuando ponen a un gerente, a un ingeniero comercial chileno, lo que él busca es pagarle el salario mínimo no a los trabajadores. Ganar no. cualquier cantidad, supongo, de cualquier cantidad de plata, y eso es lo que tenemos que cambiar. No estábamos en el momento, hace tiempo atrás salió un artículo en el cual decía, en Chile el único país que existe una cosa tan rara que se llama Ingenieros Comerciales, el único país que tiene eso. Entonces, <risa> porque, me, van a, <risa> me van a amar el programa los ingenieros comerciales que no están escuchando hoy día. <risa> Bueno, no, si el que se mete en problemas soy yo, no tú. No tú. Un economista, supongo, si los ingenieros comerciales tuvieran un curso de desarrollo económico, las cosas serían totalmente distintas, porque suponte tú al ministro de Hacienda, suponte hizo un posgrado en Economía, afuera, y vuelven, pero siguen con la mentalidad de la reducción de costos, maximización de utilidad, ¿cierto? la máxima, llevarse todo el dinero. Pero no les sirve, porque ya llevan en el ADN, digamos, esta mentalidad de explotar al máximo si parece que estuviéramos todavía en la revolución industrial aquí en Chile, entonces eso es lo que me da rabia, porque han pasado tantos años los otros países se han cambiado y nosotros estamos pegados en la revolución industrial explotando a la, a la gente al máximo y eso, y eso no corresponde porque supongo te, todos todo, todo, tenemos derecho a tener una vida sana y alegre vivir con alegría Oye, tú vas a los Emiratos Árabes toda la gente anda feliz yo le pregunto, pero ¿por qué son felices? Bueno, porque el que dice reparte el dinero a todas las personas. Y eso me da risa, porque vas a otros países pobres y también sumamente, no, le, no, le reparten, no le reparten todo el dinero en los países pobres porque no tienen, pero sí les dan facilidades para que por lo menos sean felices, no le están cobrando sumamente, cargos pero sumamente altos en los cuales ellos no tienen la capacidad de pagarlo, Entonces... Sí porque ellos pueden ser felices si tú llegas aquí al aeropuerto y suponte, yo creo que le pagan tan mal a las personas que están en Policía Internacional que te llegan a asustar y dicen, ¡Bienvenido a Chile! Entonces uno dice, qué? ¿qué es lo que he hecho? No he hecho nada. Claro. Entonces uno se asusta, dice, ¡Bienvenido a Chile! Hay contratos, sí. nosotros también estamos tratando de ir del turismo, entonces claro. un niño, una, una, una buena bienvenida. Ayuda, suponte, a que la economía sea sustentable y vaya creciendo. Y venga. Sí. Pero hay que tomar las cosas buenas también, entiende Yo no quiero aquí que, suponte, eh, que se entiendan de que yo estoy tratando de desunir. Nosotros lo que esperamos es unir y colaborar con todas las personas que están dejándose de lado, que están siendo dejadas de lado. Y, es, y a ellos los invitamos que participen con nosotros, porque les vamos a dar oportunidades a todos, porque nosotros vamos a necesitar su respaldo, porque tenemos que llevar concejales, tenemos que llevar gobernadores, tenemos que llevar diputados, tenemos que llevar senadores, y por eso que tuvimos que crear este partido justamente para hacer eso. Yo voy a ir siempre como un candidato independiente, pero ese partido tiene que estar ahí para proclamarme como candidato independiente, porque si no voy a tener que estar negociando con los partidos y yo no tengo ninguna gana, porque como yo no vivo de la política, yo tengo bien claras las ideas y cómo se va a hacer todo este proceso de desarrollo con metas, con fechas, y si la gente ve que yo no estoy cumpliendo con lo que prometí, tienen que hacerse como los países desarrollados. Se juntan, no sé, una cierta cantidad de firmes y dicen, Bernardo, chao, te fuiste porque no cumpliste con lo que dijiste. Y así es simple. Porque yo tengo que dar el ejemplo, por supuesto. ¿Okay? Aquí sí, no, aquí se sí. aferran al poder. Y no lo quieren soltar absolutamente nada, de ninguna forma. Mi querido Bernardo, qué que bueno escucharlo y, y agradezco también a su equipo ¿eh? que, que pudimos coordinar esta, esta entrevista. Eh, la verdad que el tiempo se pasó volando, ya son 40 minutos eh, de programa, eh, pero no me quería dejar de, no me quería dejar eh, irlo y despedirlo sin antes preguntarle un tema, y discúlpeme que sea tan coyuntural para, para preguntarle, pero la gente está hoy en día quizás preocupada, obviamente, por este tema de, de la economía y, y lo que se viene a corto plazo. Eh, se viene marzo, como dicen, ¿cierto? el, el gran escuco que, que de repente se nos levanta en algunas familias que, que no, nos cuesta vivir el día a día, eso la verdad eh, la, le, le damos a la lucha y, y, y tratamos de, de salir adelante eh, pero o sea a, algunos obviamente no, no del gobierno, sino que de la oposición han levantado este tema del tercer retiro, ¿O ¿usted está a favor o en contra de ese tercer retiro de las pensiones? Mire eh, yo estoy a favor definitivamente del tercer retiro porque la gente no tiene plata. Hay gente que se va a quedar sin su monte del tercer retiro porque ya retiraron todo su dinero, pero esa es responsabilidad del Estado. Entonces, si nosotros, y eso estoy dándole una advertencia a los parlamentarios, porque si ellos no lo hacen, sí va a haber un, un estallido social mucho más grande de los anteriores, porque la gente está desesperada en estos momentos. La gente no tiene dinero no van a aceptar, suponte que les digan que no, y yo les digo que se preocupen, porque de verdad, suponte que están felices de vacaciones en Zapallada, en Cachagua, en, en los lugares, suponte que nosotros no tenemos acceso, yo tampoco tengo una casa en Zapallada, si no, los invitaría a todos a que hicieran una fiesta. Pero, pero, <risa> <risa> pero, pero, entonces, a mí eh, mi señora no eh, me dejaría ir, así que bueno, ahí la invitación <risa> a, los, a los que... <risa> No, pero no tengo casa ya no tengo casa en la playa tampoco ¿ya? pero sí es preocupante si estos señores no entienden de que tienen que hacer ese tercer retiro o ocupar el dinero que el Fondo Monetario entregó que fueron 23 billones de dólares para eso para solucionar todos estos problemas que venían y que íbamos a enfrentarnos deben hacerlo porque la gente no da más porque no tienen dinero, no yo veo a la gente en, en lugares y ellos me dicen, nos dieron un bono de 5 mil pesos, ¿qué es lo que haces tú con un bono de 5 mil pesos? O sea, es absolutamente vergonzoso, a mí me da vergüenza, me da vergüenza cuando la gente habla de, conmigo de otros países, y me dicen, pero ¿qué están haciendo las autoridades de, de tu país con, con, con la economía? La estamos destrozando, entonces eh, tienen que cambiar ese, ese switch que tienen, tienen que dejar ganar a todos. Si todos tenemos la misma, oye, si el, el covid tú crees que se preocupó si era el tipo rico o pobre los que fallecieron, les pido condolencias a toda la gente que falleció, no, a todos e igual, ricos pobres se fueron igual. ¿Entiendes? Exacto. Sí, sí. Mi querido Bernardo, qué, qué bueno escucharlo, qué bueno haber eh, entendido un poquito más su pensamiento. Me encantó porque yo también eh, en la, me tocó la fibra ahí de, de lo que es la calidad de atención a las personas. Eh, vengo también del mundo privado a tratar de aportar en el servicio público. Eh, así es que sintonizamos mucho en ese sentido. Quedó varias cosas por conversar, por ejemplo, me, me gustó esta idea del Estado protegiendo, ¿cierto?, a las personas, pero también dándoles la oportunidad de emprender. Sería muy bueno poder eh, encontrar un poquito más ahí la idea, o la orgánica, cómo se va a desarrollar esa, esa idea, en lo concreto. Así es que eh, queda ahí pendiente, en ¿ah? una próxima entrevista, mi querido, conocerlo un poquito más, voy a contactarme Ojalá. con su equipo. Me mandaron varias preguntas ¿ah? que, que podía hacerle, lamentablemente el tiempo se nos fue, pero le agradezco eh, esta oportunidad Ojalá. y le doy unos minutitos ahí sí. para poder despedirse. Ojalá, ojalá que podamos tener una segunda conversación para explicarle de, de, el, el Banco de Fomento eh, y para que eh, entiendan lo, a dónde vamos, porque la Corfo no sirve, el Banco del Estado tampoco sirve y queremos implementar un nuevo como mini banco mundial en el cual con garantía del Estado le pueda prestar dinero a, la, a las pymes y puedan suponer salir adelante. Esas ideas, supongo que tengo que explicarlas un poco más larga y, y con más detalle, para que entiendan, para que, y, y el tema de la, de, de la centralización y la descentralización de los, del dinero, que cada región debe tener su fondo para administrarlo, porque ustedes son los que saben los problemas que tienen, Saben las falencias que tienen, saben dónde pueden invertir el dinero para poder sacar mayor ventaja, y eso no se va a hacer, pero con nosotros sí lo vamos a hacer, porque vamos a hacer estos plebiscitos para que la gente lo haga rápido. Tenemos cuatro años para hacerlo, y eso lo tenemos que hacer de una manera sumamente eficiente, y el equipo que estamos formando es de lujo. Buenísimo. Hay, hay, eso te digo nomás. Mi querido Bernardo, muchas gracias por esta, eh, por esta oportunidad de conversar con usted. Lo dejamos invitado ahí, va a estar pendiente. ¿eh? Quizás un programa, un poquito, hacemos una, un programa también más eh, del tipo Late, para justamente profundizar en algunos temas que eh, la gente, eh, digamos, pueda entenderlo de manera mucho, mucho más profunda y obviamente... Eh, con su eh, ahí su dote eh, o, o su rasgo de profesor se nota cualquier cantidad para explicar las cosas. Así que muchas gracias mi querido Bernardo. Gracias y no se olviden de votar en pdemocrata.cl, el voto es suponte eh, el, el, el, la, con la clave única, es muy fácil. Te inscribes y listo. Buenísimo, ahí lo dejamos en pantalla, www.pdemocrata.cl para patrocinar justamente esta candidatura a la presidencia de nuestro queridísimo eh, Bernardo Jabalquino. Muchas gracias, querido, y mañana nos vemos tempranito a las ocho y media en Apaga alarma Somos con TV. Muchas gracias por sintonizarnos. Chao, chao. Chao, gracias.